Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a proponer algo que espero que les guste y que espero que pues sí lo sí apoyen. Que esta vez voy a. voy a ver que si llegamos a 30 suscriptores, como ahorita van a estar viendo, si llegamos a 30 suscriptores dentro o en menos del siguiente año, o sea, de, de, el término termina hasta el 31 de diciembre de 2018 Si llegamos a 30 suscriptores en menos de ese tiempo Subo un video con mi cara Entonces pues espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Esto va a ser nada más cortito y ya Chao